¡Fiesta! WIPR y los cantores de Bayamón. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Buenas tardes, Puerto Rico. Seguimos llenos de alegría festejando que se acerca el año nuevo. Les saluda Nagel Torres. Gracias por acompañarme a presentar los sorteos de la tarde de hoy para Lotería Electrónica, viernes 30 de diciembre de 2022. Los mismos serán certificados por la auditora Isarel Román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 un millonario, mientras que Lotto Cash esta noche tiene un acumulado de 520 mil dólares garantizados, al igual que la doble revancha que cuenta con 100 mil dólares que son buenísimos. Juega y cambia tu año nuevo con Lotería Electrónica. La suerte te está buscando. Como... Dos, tres y cuatro. Yo soy lotería. Yo soy lotería. Añadiendo Wildo a tus pegas, tienes la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar premios secundarios, así que pídelo ya. Y ya estamos listos para el comienzo con el sorteo del Wildo. Vamos a ver cuál es el número que vas a poder utilizar esta tarde. Es el 1, el 1. Pasamos ahora al sorteo del pega 2. Boleto en mano si jugó para el sorteo de día. Pega 2, pega 3 o pega 4. Le deseo mucha suerte. Aquí está el primero. Comienza con el 1. El 1, el segundo, es el 4. El 4, el número ganador de pega 2 es el 1, 4. Repito, el número ganador, el 14. Veamos ahora... Los números esta tarde para el Pega 3. Mucha suerte a los jugadores de Pega 3. Comienza con el 8. El 8. El segundo es el 5. El 5. Y cerrando Pega 3 es el 4. El 4. El número ganador de Pega 3 es el 854. Repito, el número ganador, el 854. Y esta tarde... Cierra con el sorteo del Pega 4. Última jugada para esta tarde de premios con lotería electrónica. Mucha suerte a los jugadores de Pega 4. Comienza con el 4. El 4, el segundo. Es el 2. El 2, el tercero. Anótelo. Es el 7. El 7 y cerrando Pega 4. Es el 8. El 8, el número ganador de Pega 4 es 4278. Repito, el número ganador, el 4278. Muchas felicidades a todos los ganadores en los sorteos de la tarde de hoy. Para más información visita nuestra página oficial, loterías loteriasdepuertorrico.pr.gov. Gracias por acompañarme. Los esperamos esta noche a las 9. Que pasen todos una excelente tarde.